Bueno, primero, te saludo con mucho gusto, mi hija, y te agradezco enormemente el tiempo que estás eh, disponiendo para esta entrevista, para este encuentro. En razón de lo que necesitamos para la difusión, necesito que nos hagas favor de darnos tu nombre y la asociación que representas. Claro que sí. Hola, ¿qué tal, David? Muchas gracias también por invitarme a participar en esto. Estoy muy contenta para difundir esta causa por la que trabajamos. Mi nombre es Jennifer Escorcia y soy la fundadora de la Asociación Nacional Síndrome Tricher Collins, LIAM México. José, sea. Mija, yo te conozco hace algún tiempo. He tenido el gusto de saludarte en quizá dos o tres ocasiones. Y quiero pedirte, por favor, que nos eh, indiques, ¿hace cuánto tiempo fue constituida tu asociación? Fue creada hace cinco años, constituida hace tres años y medio. Qué bueno que haces esa aclaración, porque cuando se crea es cuando se empieza a trabajar. Ya después sí. se trabaja sobre los temas administrativos y legales, pero ustedes tienen cinco años trabajando en este sí, tema. Sí, cinco años. Hace sí, años. El tema decir, de la legalización es un poco complicado para todas las organizaciones. En todos los casos, mi mija, todos los, todas las organizaciones dicen exactamente lo mismo. Porque una cosa es lo que te señalan... Quienes te invitan a crear un entorno legal de tu, de tu movimiento y otra cosa es el problema, porque entre otras cosas hay que pagar y las asociaciones en términos generales no tienen los recursos casi nunca para empezar a hacer eso. Hoy la creación de una asociación legalmente constituida va de los 10.000 mil a los 15 mil pesos según te encuentres al notario y esté de buenas o de malas. Y eso, en verdad... Es preocupante porque ¿cuántos tienen para entrar en este tema del apoyo a los pacientes? 10 mil pesos de manera inmediata. Y como alguna vez lo platicamos, cuando tienes que hacer un, una erogación y le dices a los abonados, oigan, hay que hacer esto, todos dicen, hoy oh, no, pero ¿por qué? ¿Por qué tanto? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué aquello? Porque evidentemente todos andamos correteando los recursos y evidentemente también los ocupamos para otras cosas más importantes. Eh, o, o, que, o que podrían ser más importantes como el alimento y los servicios básicos que requerimos todos. Es muy cierto lo que dice. Sí, siempre, siempre hay cosas que son más importantes y cuesta trabajo llegar al punto de reunir los fondos. Nosotros corremos con mucha suerte, nos apoyó un notario para la Constitución, pero aún así el registro público pues todas las partes de, de pasajes y trámites, todo esto pues es algo que, que nadie, nadie considera. Y nosotros nos tardamos año y medio en que alguien se ofreciera a podernos apoyar de esta manera. Fíjate que, eh, esto que voy a decir, lo señalo con enorme respeto, el que me merecen las personas que hacen este trabajo tan increíblemente importante. Ojalá que todos tuvieran preparación, hija. Lo que quiero decir es esto. Hay gente que no tienen ni la más mínima idea de qué hacer para que eso se pueda conseguir. Y me refiero a crear una asociación legalmente. Y entonces, yo tengo casos de personas que me hablaron hace 10 años, ¿eh? 10 años. Les dimos, eh, digamos, que el manual de procedimientos para poder crearla. Hace unos meses me habló uno de esos de hace 10 años. Y me dice, no, pues to todavía no la creo. Entendimos cómo hacerle. Lo que no tenemos es cómo pagarla. Entonces, eh, es evidentemente muy complicado porque... Afortunadamente hay algunos como ustedes que tienen un notario que tuvo la sensibilidad para poder ayudar o que tuvo la oportunidad a través de un recibo deducible o yo qué sé, para poder hacerlo. Pero ¿cuántos hay? Así de poquitos. Entonces es un tema bien complicado, mija. ¿Cuál es el universo de pacientes al que ustedes se abocan, hija? Te platico la incidencia en México. Eh, si son la estadística, es dos de cada 100.000 nacimientos. Si esto es real, en México tendría que haber alrededor de 2.500 personas que nacieron con síndrome de richard Collins, pero actualmente nosotros hemos localizado a alrededor de 170 personas en todo México. Y tenemos mucho más en todo el mundo porque se apoyan también a otros países. ¿Hay alguna zona geográfica del país? Que represente un mayor número de pacientes. Sí, es una concentración muy grande. Está en el Estado de México y Ciudad de México. Uh -huh. Y la otra en Guadalajara. Ciudad de México, Estado de México y Guadalajara. ¿Cómo podemos identificar a un paciente con Tricher Collins, hija? ¿Cuáles son sus características? Bueno, es muy Primero, seguramente muchas de las personas que nos ven han visto la peli. ¿No se oye? No. A ver, ¿Oye? otra vez. Serita, ¿podemos hacer algo para que se escuche mejor? nada. Claro. A ver, mija, trata de explicarme otra vez cómo es que podemos identificar a un paciente con Trichel Collins. Claro. Es muy sencillo. Seguramente muchas de las personas que nos están viendo en este momento... Han visto la película Wonder, extraordinario, que es un niño con casco de astronauta y esas son las características. Es una mutación que hace que no se formen adecuadamente los huesos del rostro. Nuestros pequeños nacen sin pómulos, la mandíbula chiquita retraída, paladar hendido submucoso abierto, nacen sin orejas, <coughs> oído medio está obstruido con, con mucha regularidad, tal vez el 90% de nuestros pequeños, así que tienen discapacidad auditiva y tienen problemas en los ojos. Se les forma una cicatrización abajo, se le llama coloboma auricular, que hace que los ojos tengan apariencia de triste y atresia de cuanas, que es la obstrucción de la, las fosas nasales para jalar adecuadamente el aire. La mandíbula retraída ocasiona, que la tráquea es cachueca y no pueden respirar ni comer adecuadamente. Pero eh, esta, esta condición esta, no provoca ninguna deficiencia intelectual. que okay. Mucha gente piensa que sí al momento que los ve. Pero no tienen, no, no hay datos de una deficiencia intelectual. Y al 70%, okay. De los pequeños que nacen con este síndrome para que puedan respirar y para que puedan comer. Les hacen traqueostomía y les hacen gastrostomía. Okay. Ahora que comentaste acerca de la película, sí, ya tengo la imagen muy fresca del de niño de esa película. Y sí que es complicado, por supuesto. ¿Quién en tu familia es quien padece esta enfermedad? El 65% de los casos se dan de manera espontánea. Gen Novo, y él, no se les conoce la causa, el 35% de los casos es de manera genética, el papá o el abuelo nacen con este síndrome y bueno, lo pasan a su, a su descendencia. En nuestro caso, mi bebé Liam, por quien se hace la fundación, eh, fue Gen Novo, él no tiene, nosotros no tenemos alguna, experiencia. alguna experiencia genética hacia arriba. Okay. Yo eh, en alguna ocasión hablé con unos amigos que tienen niños con mucopolisacaridosis, que es una enfermedad que vulnera de manera dramática a los pequeños y su estructura y eh, a uno de ellos le comentaba yo lo, lo difícil que es cuando estos pequeñitos van creciendo, si, si, si no tienen todo el tiempo una educación asertiva y, y esta observancia acerca de tú vas a poder superar esto, etcétera, etcétera. Qué difícil es para estos niños, fue el caso de una pequeña que tenía una sobresaliente inteligencia y era absolutamente brillante, lúcida, por supuesto, y estaba divorciada del aspecto de su cuerpo, divorciada del aspecto de su rostro, divorciada del aspecto de su figura en lo general, es complicadísimo y es un tema muy difícil. Cuando un niño no se da cuenta porque tiene un retraso mental o, o una condición que no le permite entender qué está pasando, bueno, pues dices, no se da cuenta, pero hay niños que se dan cuenta y, y son increíbles porque hacen resiliencia en algún punto gracias a todo el apoyo de sus familias. en fin Sí, es, una... es algo que, que platicamos seguido y en algo que nos enfocamos mucho, y con lo que trabajamos más que nada con las personas adultas, con los jóvenes, porque en su mayoría son muy exitosos, tienen igual, ellos dicen que no es cierto, pero yo creo que sí. O, o tal vez la parte de la fuerza en su crecimiento hace que sean sobresalientes, porque en su mayoría son sobresalientes a lo que sea que se dedican. Y nos gusta presumirlos para que los papás vean que con fortaleza, con seguridad, con amor pueden educar a sus hijos para que ellos sean fuertes, sean poderosos y sean y amen a la sociedad también y entiendan su apariencia física, pero que no sea una limitante para llegar a ser lo que ellos deseen ser. Ciertamente. Por eso me refería yo al entorno que la familia pudo acomodar aterciopeladamente para estos enfermos es importantísimo. La condición permanente de tú eres muy importante, eres muy capaz. O sea, Independientemente que después te digan, ya no quiero ser importante, ya no quiero ser capaz, ya no quiero ser único. E, e, e, eso, eso que se machaca y machaca y machaca, termina por hacer los hombres muy, muy fuertes, mujeres muy, muy fuertes, eh, muy robustas en cuanto a su integridad, en, en cuanto a sus valores, en cuanto a lo que ellos entienden que valen. Y eso es muy importante. Mija, ese es un logro muy importante. Cuéntame alguna... ¿Alguna historia eh, que tenga que ver con éxito de tu asociación en el trabajo que desempeña en México? Sé que hay muchas. Cuéntame una. Tengo muchas y es algo que me hace muy feliz. Voy a contar una en especial. Vale. Ella es de Tulancingo Hidalgo. Tiene, cuando la conocí tenía, iba a cumplir 15 años y ella fue a nuestro primer encuentro, ella eh, era el primero que hacíamos de la Asociación Nacional Síndrome Richard collins En ella eh, se reunieron algunos jóvenes y vino un chico de Inglaterra que se llama John o. lancaster vino también al encuentro. Ella nos contaba que nunca en su vida, había, puesto incluso lo veíamos en redes sociales, por ejemplo. Puede sonar chiquito para mucha gente, pero para ella fue algo enorme. Jamás había subido una foto de su rostro a redes sociales. Al encuentro, conoció a este chico, vio a más personas más grandes que, que ella, conoció a más personas más grandes que ella, y se dio cuenta que no tenía por qué ocultarse. Ella en el momento del encuentro, de encontrarse a sí misma, de ver a otros como ella, porque creía que era la única en, en el mundo, así. Dijo que descubrió lo importante que era. Regresó a su casa. Aparte, por ese encuentro, salió una nota en, en la um, programa Hoy de Televisa, <ríe> gracias al encuentro, y ella salió en la nota, salió su rostro. Iba a entrar a la preparatoria. Era justamente en esas mismas fechas. Dice que subió a una combi de un transporte público y ahí un, salió tapada, no queriendo que la gente la viera, porque a ella le daba pena su rostro. En la combi, una persona le dijo, oye, ¿tú saliste en, en el programa de hoy, en un reportaje? Y ella le dijo, sí, soy yo. Y le dijo, ¿me puedo tomar una foto contigo? Porque eres famosa. Y otra persona que iba en la combi también le dijo, yo también me puedo tomar una foto contigo. Ella dice que era la primera vez que entraba a la preparatoria, que iba a la preparatoria. Se subió a la combi queriéndose ocultar. Y llegó a la preparatoria sabiéndose famosa y que si la gente la veía, si sus compañeros la veían, no era por su rostro. Era porque ella era extraordinaria y era famosa. En ese momento, con el encuentro que tenía poquito de haber pasado, subió su primer foto a Facebook. Yo me puse a chillar como 15 minutos o más, porque chillaba, chillaba, chillaba de la emoción de ver su rostro y ella puso abajo, esta soy yo y soy extraordinaria. Cambiarle la vida así a una persona, a un joven, perdón, en verdad a ti también te cambia la vida. Y te hace valorarla mucho más. Ya lo creo. Ya lo creo. Ese es uno de los logros que las asociaciones y la gente que trabaja bien en ellas consigue. Las cosas buenas parece que se imantan y se juntan. Y al juntarse se crean plataformas extraordinarias de lanzamiento de nuevas cosas, de brisas frescas de actitudes diferentes, pero sobre todo de reconocimiento a lo importante que tiene que ser una persona. Y te entiendes como muy importante y gozas ser muy importante y compartes el ser muy importante. Eso es maravilloso, mija, maravilloso. Ese es uno de los logros de, de tu asociación, sin lugar a dudas, que tiene que ver con este ejercicio de sensibilización que gracias a... Gracias a quien vino, gracias a lo que dijiste, gracias a quien estuvo, se pudo dar. Así que te quiero pedir ahora que brevemente me des una semblanza del trabajo de todos estos años. Muy brevemente. Ok. Inició con compartir información del síndrome de Trichard-Collins en redes sociales. Datos que obtuvimos, información que obtuvimos porque mi bebé Liam falleció y salió una nota de él, entonces nos llegó información de todo el mundo, y fue la información que quisimos compartir en redes sociales. Ahí nos topamos con todas las barreras que había en México, como que las cirugías, las cirugías son consideradas estéticas ante el sector salud, entonces no las cubre ningún seguro. Nos topamos con que los aparatos auditivos que ellos necesitan, vibradores óseos, tienen un costo aproximado de 190 mil pesos, uno nada más. Ellos necesitan dos, tampoco los cubre ningún seguro. El implante tampoco los cubre ningún seguro, traen un implante directo al cráneo. Las, la traqueostomía y la gastrostomía necesitan unas bombas, por ejemplo, para, para limpiar, para, u, unas bombas para dar el alimento y otras para limpiar la traqueostomía. Son aparatos que las familias tienen que comprar de manera personal porque tampoco hay un seguro que lo cubra o las tienen que rentar y rentas. Son de aproximadamente de 700 a 1,200 pesos mensuales por cada aparato. Y todo esto tiene que ser gasto propio. Esas fueron las primeras barreras aunado al desconocimiento médico. El, los médicos conocían la palabra síndrome Trichard-Collins, pero no sabían el tratamiento. Fue ahí donde nos vimos en la necesidad de hacer una organización, una asociación civil, para poder pelear con bases y poder participar en políticas públicas y poder gestionar fondos y poder crear alianzas con las mejores instituciones de este país como una asociación civil debidamente organizada y debidamente constituida porque solamente así te hacen caso solamente así te voltean a ver y lograr que todas estas cirugías bueno tengan un, un costo más bajo eh, gestionar los aparatos auditivos ya directamente en la cámara de diputados de senadores y el capacitar a muchos médicos a través de congresos en distintos estados para que los médicos conozcan el síndrome y también conozcan como el ABC de cómo tratarlo. Y ya después de ahí que nos los manden a nosotros y nosotros los dirigimos a donde nuestros niños deben de ir. Hay un escenario que yo conozco de ustedes que es un trabajo muy bien hecho, un trabajo consecutivo, determinado, y... Un trabajo asombroso porque tú sigues peleando aunque tu bebé no está y eso habla mucho de el verdadero compromiso que tienes eso es admirable admirable uh, yo sé que has desarrollado echado a andar muchas tareas y proyectos que tienen que ver con las soluciones que hoy mismo has encontrado para tus pacientes dime una tarea que está pendiente y que es impostergable para tus pacientes. Es impostergable. Tenemos una investigación genética. La tenemos desde, fabricando desde hace casi dos años. Igual por fondos nos hemos visto retrasados, aunque este año creemos que ya debe concluir. Y es la primera investigación genética a nivel mundial a 30 pacientes reales con el síndrome de Trichard-Collins, a triple generación que se va a estudiar a niño, papá y abuelo, eh, va a ser en México. Y si podemos descubrir de dónde viene este gen, creo que es algo que podría cambiar la historia del mundo en general. La primera investigación se hizo en 1900 con Edward Richard Collins, hace 120 años y por quien lleva el nombre. La segunda fue en 1919, donde se le dio el nombre de disostosis mandibulo facial y fueron unos científicos. Y ambos casos fueron solo con dos pacientes y no investigaron antecedentes. Esta es la primera vez y creo que eso es impostergable, porque creo que puede cambiar la historia no solo de México y de nuestros pacientes, sino Toda la información de investigación a nivel mundial. No tengo duda que así va a ser. No tengo absolutamente ninguna duda. <coughs> Hija, después de lo que me has comentado y entendiendo la grave situación que vive el país, la grave situación que vive el mundo, no solo por la pandemia, sino por las condiciones generales que tú misma experimentas todos los días, ¿qué ¿Te preocupa? Dime la mayor preocupación que tienes en el entorno de tus pacientes. La, lo que más me preocupa es la sociedad en general. La parte de la indiferencia, que cada vez se nota más. La parte de la empatía, porque yo siempre veo a las personas, incluso a los niños, como una inversión. Y tenemos que invertir bien en ellos y no se está invirtiendo en empatía, no se está invirtiendo en voluntariado, no se está invirtiendo en ayudar a los demás. Las personas cada vez son más egoístas posiblemente y lo, lo enseñan a sus hijos y los hijos van a crecer peor. Lo que más me preocupa es que no haya quien se preocupe, que no haya quien se ocupe, que no haya... Amor, que no haya apoyo, que no haya sensibilidad, porque así como vamos enseñándolo, estas personas después van a estar arriba en el poder. Y cada vez vamos a ser más personas, pero vamos a estar más solos. Lo sí. que más preocupa es la carencia de amor, de ética, de solidaridad. Y de empatía. Entiendo, mija. Estoy de acuerdo. Mija, tenemos cuatro minutos y no quiero terminar esta charla tan agradable sin antes preguntarte, ¿qué no te pregunté hasta este punto? Y sé que hay muchas cosas que te podría preguntar en una entrevista de cinco horas, pero ¿qué no te he preguntado hasta este punto que te interesa mucho difundir a través de esta entrevista? Parte, no, no supongo, estoy consciente y estoy cierta que es esta parte de hacerle llegar a nuestros dirigentes, a quien actualmente dirige para dónde va nuestro país, hacerle ver que las enfermedades raras no son tan raras, que las discapacidades son muchísimas. Actualmente más de 8000 enfermedades raras reconocidas en todo el mundo. Personas con discapacidad en México son... Alrededor de 7.7 millones. Somos la, ¿cómo se puede decir? El grupo más pequeño, pero el más grande de personas vulnerables. Creo que les tenemos que hacer ver que a cualquier persona le puede pasar. Las enfermedades raras, no, no naces con ellas. También se, o sea, no siempre naces con ellas. También pueden, pueden nacer a lo largo de la vida y en algún momento ellos mismos o algún familiar pueden necesitarlo. Tenemos que darle visibilidad a las enfermedades raras, a las personas que en verdad lo necesitan. Las enfermedades raras o cualquier enfermedad crónica no se acaba a los 5 años, no se acaba a los 18 años, que es hasta donde cubren ciertos los seguros. O sea, no se te quita a los 18 años, la tienes toda tu vida y tiene que ser... Es un derecho, están los derechos humanos, el derecho a la salud y, y México propuso el derecho a, y respeto a las personas con discapacidad, algo que no se respeta, hablo de discapacidad porque nuestro síndrome en su mayoría tienen discapacidad auditiva y estamos exactamente igual como enfermedad, como enfermedad rara como con discapacidad, somos una población enorme, que si hablamos políticamente tendrían un impacto enorme. No se trata de romanticismo y de quedar bien y pedir votos y todo según apoyando a las personas con discapacidad. La inclusión depende principalmente de la visibilización y de la accesibilidad. Y es algo con lo que no están trabajando. Aquí somos muchos. Y creo que ustedes... Iría mejor si de verdad trabajaran de la mano con nosotros y nos tomaran en cuenta para esas políticas públicas que necesitan principalmente nuestro asesoramiento, no el que ellos creen que es lo mejor. Estoy Necesito. absolutamente de acuerdo Necesito. contigo. No solo, no solo de acuerdo, sino también apuntaría que es una lástima que eh, cada gobierno, cada nueva legislatura, cada nuevo entorno de nuevos legisladores que no tienen la más puta idea de lo que están hablando, procuren o intenten hacernos creer que están trabajando en un tema que a profundidad deberían entender con estructura básica de conocimientos. Por eso es tan importante que todos los días, en todos los ámbitos, tú desde tu trinchera, nosotros desde la nuestra, hagamos que esto resuene en algún punto, en algún lugar, en alguna gente, en algún momento, en alguna circunstancia. Porque la única oportunidad que tenemos realmente de poder incidir es que nos noten, que gritemos, que tiremos la puerta, que hagamos que se rompan todas esas ataduras para que podamos nosotros incorporar el mejor esfuerzo que tiene que ver con nosotros mismos a favor de los que más lo necesitan. En cuanto termine esta conversación contigo, te voy a enviar tres documentos que envié ayer, antier y hoy en la madrugada a algunas personas que deciden todo lo que tenemos que hacer. Y no, y no me refiero a que deciden porque se les ocurre. Me, me, me refiero a que los empujamos tanto que terminan por decidir lo que tendrían que haber decidido haría mucho tiempo. Lo más importante de todo, hija, es que esta eh, entrevista, eh, charla contigo, ha sido ilustrativa de muchas cosas, como todas las que he ido eh, logrando eh, concretar. Ha sido ilustrativa del esfuerzo de la gente bien intencionada, ha sido ilustrativa de las necesidades, ha sido ilustrativa también de la compleja condición que se vive en un sistema de salud fragmentado y al que acaba de desnudar el COVID de una manera dramática. Ya vimos de qué tamaño es nuestro, nuestro déficit, de qué tamaño son nuestras necesidades. Y bueno, tendremos que hacer algo para que esto suceda. Te agradezco enormemente, enormemente la disposición a esta entrevista. Te agradezco enormemente que hayas podido compartirnos de tu corazón lo que tú entiendes tenías que haber contestado. Nos sentimos muy halagados y honrados. Detenerte en esta eh, pantalla para poder transmitir al mundo, si tú no lo permites, estos comentarios tuyos. Eh, y por supuesto, no sería de otra manera si no lo hacemos juntos que podremos cambiar la circunstancia. Mija, ahorita mismo voy a cortar la entrevista eh, de forma eh, oficial, la grabación, pero eh, espérate tantito porque voy a preguntarte tres cosas. Okay. Muchas gracias, mija. Gracias, gracias a todos y a la que esto llegue a donde tenga que llegar. Claro que sí.